¿Qué gente, comenzamos. Eh, amazing. Hullo. The... Lo he puesto en japonés y eh, los subtítulos en español, ¿vale? Las bolas, ¿no? Eso son las bolas de dragón, gente. Queen. El manga la, eso es el final voice fijo. El resultado de su búsqueda para obtener la medicina prohibida fue una catástrofe. El poder del EDC resultó ser abrumador. Hmm. Interesting things. Se convirtió en bicho, ¿no? Y al año siguientes a la eh, desaparición de la dinastía continuó ejerciendo una tenebrosa influencia. Sobre conflictos y eh, maquinaciones políticas. ¿What? El diablo... No tiene más voz. Vale, está al máximo. ¿What? ¿Claro, no? El Elixir amenaza una vez más O sea, vamos a tener que ir a... ¡Eh! Que despierta a los dragones, ¿eh? Que yacen eh, latentes a lo largo de nuestra era ¡Qué guapo! O sea, o sea, es que es rey mono, ¿sabes? Guapísimo ¿Qué? Mangostas Sordado turbante amarillo ¿Quién es el sordado turbante amarillo? Yo. Muy y mucho a esta parte, ¿eh? Sambao ese es el malo El man No se escucha nada Ah, vale, o sea, Está como susurrando el man Full samurai, eh Mamma mía Pobre de ano, tío Y eso Increíble Es muy orimucha, eh Mira el man ese con la maza. Lo que nos va a durar se vive. cuantito que tengamos a nuestra Uchi Katana. Primera persona. oh. y amarillo, tío. Vale. Diablo. Es nuestro personaje, ¿no? O sea, fijo. Personaje principal del, del juego. Katana. Ciego Oh <risa> Le importa una mierda, ¿no? Dicen, ¿no? Que le haya clavado una puta lanza, ¿sabes? Amazing Es Slim, sí, ¿no? Qué coño, ¿eh? O sea, comienza un poquito eh, Guerra Pabilónicas ¿Qué es this? El amuleto de dragón Es muy bola de dragón, ¿eh? Super bola de dragón, macho O sea, <risa> literalmente, ¿eh? Me alegro de que te hayas recuperado porque eso no tiene sonido, tío. O sea, tiene sonido todo menos eso. Es como que le está eh, hablando telepáticamente o algo. El dragón, eh. Ahora. Te encontré. ¿Lol. Ese man, ¿no? Tenemos que proteger a ese pibe. Es muy sequiro, ¿eh? O sea, literalmente con el niño y tal, y la pava, es muy sequiro. Mola, o sea, eh, chica la permisa, ¿sabes? Literalmente. Y es gente al día. El 10. El 10 se queda. Finalizar, ¿eh? Por supuesto, bro o sea, guapísimo No sabía que tenía un nivel de custom tan eh, dar soliano, ¿eh? O sea, fuera de coña Entiendo que se haya pegado un buen tiempo cargando, ¿sabes? Realmente Como para no, ¿sabes? Está cargando todas las putas texturas Y, bueno, plantillas que tenemos para poder editar nuestro samurái eh, de, de igual que sea eh, chico chica, ¿no? Suyo is me, bro Ese es el pibe de las putas eh, bolas de dragón, ¿no? Qué cabrón, ¿sabes? Quiere, quiere, quiere la inmortalidad, ¿sabes? ¿Por no escucho nada? como que, ¿sabes? Me ha pegado un bombazo o algo. El talismán sagrado de la muerte. Raro esa no se escucha, tío. O sea, aunque todo lo demás sí se escucha, yo supongo que estará hecho así. Es muy, muy Sekiro, tío. O sea, mirad el personaje, ya, ya full Sekiro, ¿sabes? Que también le he puesto ese pelo y ha favorecido muchísimo al, al Custom, ¿no? Arena eh, remotada. Eh, re, remota de la montaña. Vale, increíble. Es muy así, ¿eh? Qué guapo el ataque, cabrón. Ahora sí se escucha, ¿eh? Se ve guay, o sea, bueno, a ver. What the fuck, tío Es muy, eh, es muy ¿Qué coño? Vale, cuadrado, cuadrado, triángulo Súper <risa> guapo ese combo, eh Fuera de coña ¿Saquear? ¿Dónde? El trozo de ki auténtico ¿Saque? ¿Le han drenado el ki? Claro, porque quiere la inmortalidad El hijo puta ese Claro, claro What? ¿Qué? Ah, vale, aquí hubiera un pibe, tío, no lo había visto, eh Vale, el combate está bastante guapo Y solo es un man, eh Que esté en japonés es un punto, eh, a favor, darte caso Eh, saquear el ki el Trozo de ki auténtico, guapísimo Me mola, eh, el combate así me mola bastante Vale, R3, fijar el objetivo, o sea, ahí va el círculo ¿Cómo? ¿Eso voy a poder hacer, gente? Joder, Pues entonces el boss va a durar bien poco, eh, o sea, fra coña Va a durar cero O sea, como pueda rodar a esta puta velocidad O sea, yo guapísimo Si es que es azúcar, ¿no? Literalmente es puto azúcar, tío Vale más peñas, dice Al círculo Qué guapo, ¿no? O sea, vale, vale, vale, vale. Entiendo eh, se ve bastante guay el motor, eh Gráfico a la hora de las peleas Súper guapo Pero un momento que eh, creo que aquí hay un man Sí Vamos a exterminar a todo El ejército Del hombre inmortal, eh Escalar, gente. Más key, eh. ¿Y esto? ¿Patear? ¡Wow! ¿Para qué será eso? O sea, solo es como, ¿sabes? El interludio, ¿no? Es explicativo. Me mola el doble sarto ese. Es una puta barbaridad, ¿eh? ¿Puedo subir, tío? ¿Puedes subirte, eh? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Ah, sí, sí, sí, sí. Digo yo. Vale. O sea, esos son niveles de amenaza, ¿sabes? Qué gracioso. Qué guapo está ese ataque, ellos. O sea, ¿cómo puto hace parring, eh? Es Jesucristo ya, o sea. Jesucristo superstar, ellos. O sea, haciendo ese puto parring, je je je Jesus. Got it. Desviar, vale. Eh, me está enseñando muchísimo a desviar. Dios. Golpe, vale. Entiendo que eh, haya sido para eso. Amazing. Es punto ki, ¿eh? O sea, muchísimo ki. Me voy a convertir en cacarote. Puedes descansar en una de estas... Vale. O sea, guapísimo. Muy dar Soul, tío. Me mola, me mola. Notas de eh, bandido turbante amarillo, tío. El pibe ese, ¿eh? Qué guapo cómo me guarda ¿sabes? Tu punto de control, ¿sabes? Jetpoint. Super beautiful. wow Qué bonito. Subir de nivel. O virtud de fuego. ¿Cómo? Eh, afecta a los besos y la cantidad de espíritu que se pierden. Afecta a la cantidad de espíritu ganado, eh, ganado al atacar y la cantidad de espíritu. ¿Qué? ¿Qué coño, tío? ¿Qué guapo, no? O sea, son completamente puto diferentes, tío. O sea, no son per normales, ¿sabes? Me ha subido la vía, aunque sea, sé que es lo, lo verde. Súper guapo el, el sistema de dugradeo, ¿eh? Ah, esto es un man. No le di ni una, gente. Pero que sepas, ¿Sabes? Ser perro ¿Allí hay otro? Ah, no, eso es un ítem, ¿no? Muy dar Soul, eh, me mola Exacto, dar Soul, bueno, muy seguro. Si levantas un marcador aumentar los rangos de, eh, de tu fortaleza restaura, vale O sea, me tengo que haciendo las que es así? Pues está guapo el sistema de juego, eh Me mola muchísimo el, el DAS Bueno, el parring, me mola un montón, tío Vale, se había venir Que es hora para partirlo Diablo, ¿qué es eso, bro? ¿Un puto tigre? Dios Me acaba de reventar, cabrón Derrota aplastante O sea, me ha humillado, tío ¿Eso qué es? ¿Un boss ya ahí Vale, o sea, me ha dejado aquí Vale, worth it ¿Cómo es eso, tío? ¡Uh! O sea, bueno, esperaba porque las potis ¿Cómo coño me pongo las potis? Era el triángulo, he dicho Vale Entiendo que el triángulo es lo que nos va a facilitar matar al gatito gigante No hay allí, macho Nivel 3, eh, me ha la cara, gente Vale, por pues lo que se ve pille ya el de este El level, ¿sabes? Va a ser complicado ¿Y esto? Nivel 16, tío O sea, la polla, eh Uh, joder! En verdad no sé si me lo puedo hacer, ¿eh? Bueno, en verdad sí, ¿no? Prueba y error, gente. O sea... Prueba y error todo el rato, ya estaría. ¡Hasta luego, Nachidor! Vale, prueba y error. Yo lo veo, ¿eh? Sí. Yo, yo creo que sí, me lo puedo vencer, ¿eh? Nivel 3, De ¿eh? question oh. y Maris. dios, Dios, yo como le pega, ¿eh? O sea, bueno. Mientras que el tanque de puta madre, ¿sabes? Creo que será el truco. Vale, casi no, hit de ahí. Hostia, puta. Me ha reventado, ¿no? Le partió la guardia. De puta madre, ¿eh? Hostia, se ha cargado a noji. Ah, no. ¡Qué guapo, cabrón! ¡Qué puto guapo, tío! Eh, bro, ¿cómo me pongo la poti? ¡Oh! ¡Me lo ha puesto tarde! ¡Dios! Se cabreó, ¿eh? ¡Tiger! Oh, hijo de puta! ¡Cómo mola, tío, el combate! ¡La boya eh! Vamos, por y error, gente. Nivel 16 contra nivel 3. ¿Quién ganará? Nosotros, está claro. Vale, aprovecharé es que le está pegando a él O sea, como tanqueo máximo Está pegando a él a toda, ¿eh? ¡Pah! En todo el poto ¡Wow! cómo ha tanqueado, tío Venganza realizada Guapísimo Vale, eh, pues ya sabemos que en el juego eh, Puedo vencer fácilmente a bosses eh, De niveles muy grandes, tío En dos segundos O sea, ¿qué? Vamos a hacer como un pequeño RIS. ¿Y eso? ¡Lol! Son demonios, qué guapo, ¿no? Vale, muy o ni mucha, gente. Súper ni mucha, tío. Súper ni mucha al juego, ¿eh? a fragoña, muy o ni mucha. ¡Hostia! Que ¿No era mi compañero? Me han pegado, hijo puto, un susto. ¿What? ¿Será perro? El trozo de aquí, auténtico. O sea, me molan las almas, ¿sabes? De. Voy a ver si le puedo subir, aunque sea, ¿no? ¿Puedo subirle, tío, su, su audio? Vale. Es que está muy bajito, tío. Los suyos, tío. O sea, mega bajito. Ah, hostia, es verdad. Esperaos. Tengo que, tenía que subir por aquí, ¿no? Vale. Ah, o sea, ¿what? Eh, artes marciales, eh? ¿cómo? Ah, vale. O sea, ahora me va a enseñar esto. Yo he matado antes al bicho, flipa. Esas es son las artes marciales, ¿no, cabrón? <ríe> Súper guapa. Ah, esta es la parte de ahí, ¿no? Entiendo. Ahora entiendo todo, tú. Uy. Ah, que era no, un puto zombie de estos Wow, la reviví, eh, Scubi Qué guay, eh, o sea, se ve muy chulo el juego frago ya Hostia, tiene como muy chulo O sea, a ver, de momento, es, esto es el principio del juego ¿Qué hacía yo? Yo igualmente me he cargado al tigre, eh O sea, con tigreaje, eh? o sea, nivel, nivel 3, eh Brutal, nivel 3 versus un 10 Bueno, 16 Hay más bichos dónde O sea, vale alertando a todo el mundo, tío Me, me encanta Hola, por aquí arribita Hola, bro, buen día Quieren pelear, Bueno, pelea contra el man, ¿sabes? Les sabe Les sabe al lore de la... ¡Hostia! ¿Qué? Un arquero, qué guapo ¡Ja, ja! Vale, voy a arzar ya la de esta, ¿no? ¿Me deja? Sí, ¿no? Ok ¡Oh! Lento, cabrón, lento Te metí el, el punzón en el ojo En verdad, lo, la otra arma habrá que utilizarla en algún momento, ¿eh? Es raro, ¿eh? O sea, truzo de guía auténtico Pero está guapo eso de que puedas ir utilizando varias armas eh, si derrotas al líder Puedes eh. Ah, este es el líder Este es el puto líder En serio Hostia Dios eh, Si no le llego a dar Con el arte marcial ese Nada, aquí a, a, a, a palo seco Literal, eh Sin pociones ni nada, gente ¿Qué me ha dado? Brazalete de campeón Turbante amarillo Worthy Vale Quizás la bandera La última, ¿no? Que nos queda 3 de 3 Campamento restablecido ¡Joy, joy! A ver O sea, le vi, le vi ir subiendo de uno en uno, eh, a todo, tío, porque lo veo que es sutil todo, tío. Fuera de coña, no, no, no es broma, ¿eh? I don't joke. ¿Documentos, títulos, tío? ¿Qué es lo que está? Ah, esto Bestiario. Eh, me ha molado mucho, ¿eh? O sea, el. Cha Chanqui. Vale, va a ser muy mitología. O sea, muy mitología japonesa. Está guapo eso. Me mola. Eh, Inventario Lisil, nada. O sea, bueno, a ver. Son mejores. En comparación con los míos, a ver, O sea, ¿dónde estaba lo mío? Aquí, ¿no? Vale, tengo eh, 16, 10, eh, 13 Vale, 16, 10, 13 Coño ¿Dónde estáis? Aquí Ah, no, guijarro, ¡Qué guapo, le puedes pegar con guijarrazo eh, 20, o sea, armadura de general Dios, 60 y pico Joder Vale, 67, 10 eh, 20, el mío tiene 13 O sea, ponemos este A ver cómo luce Súper guapo, o sea, nada, nada, de loco Wow, qué mentiro Hijo de puta, ¿eh? Qué cojones Pensé que me, que me caía, ¿eh? ¿Cómo se mejorarán los frascos de esto? Supongo que eh, a la hora de, de vencer un boss, ¿no? Aquí un boss Primer boss, gente, se viene Qué guapo ¿Qué será, tío? Porque es muy mitología, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, japonesa o sea, Tiene que ser algo así Un rollo muy espiritual, ¿no? Animal espiritual Se ve bonito, ¿eh? No obstante, se ve muy bonito el juego Mira quién es, Ijuu Qué guapo El hijo puta del mazo, gente Tío, ¿qué le pasa con los diálogos? Algunos diálogos se, se los fuma, ¿no? Vamos a ver si este puede ser Nada, lo fallé, tío El puto Das ahí no obstante, worth it ¿Por qué? Vale, el tiri Porque no nos había quitado vida, ¿sabes? De puta madre Vale, tenía que comer ahí un golpe De nada Para poder seguir spameando, tío Si no No me arriesgo, vamos Coño Dudé, tío Estaba esperando el ataque cargado, bro estaba esperando el ataque, cargado, lo juro, eh. Full plomo ahí. Voy a tener que esquivar. Oh, qué putada, eh. Bueno, es va perfecto el try, eh. Bueno, a ver, sigue yendo perfecto. Me ha quitado un poco de vida, pero se puede, gente. Pues menos mal que no me dio. Me pongo la poti y voy, eh. Nah, putada, tío, me ha, me ha obligado a ponerme una Otis, oh, gente. Putadón, ¿eh? Le Don. Segunda fase, se viene. Uf, Jesus el debe de estar gracioso. Tiene muchos personajes de, de lo que son los. Eh, bueno, los. Los lacher, ¿no? Tío, ¿qué le pasa a la voz muchas veces? Si son para de la que, Boa, que te pego, tío. Ponle voz, cabrón. Eh, ¡Tiene una bola de dragón! Es el lore, no me jodas, ¿qué? Generar eh, el, el, el, del pueblo, hermano. No me jodas. ¿Se va a transformar en el bicho? Se ha comido las bolas de dragón de los. O sea, de los dragones. No he traicionado la confianza de mi hermano. Dios, ¿qué? Segunda fase, gente, se viene. Hijo puta, si son para aquí, vos ¿Cómo? ¡No, bro! El man. Debemos de proteger. ¡Qué guapo, cabrón! ¿Eres Nightmare? ¿Eres tú? Está brillando. Eso es porque tiene una bola de dragón, tío. O sea, segunda fase en verdad es simplemente suerte, creo yo. No hay otro A ah, ver, si no me iba a dar Dilo tuyo Dilo tuyo Nah, no quiere decir lo suyo, tío, con su brazo Dilo tuyo Let's go Vamos Vámonos, let's go Me cedí un poquito, en verdad, pero bueno Hostia, ¿qué? Tenía lo rojo, ¡mierda! ¡Aprúe ¡Let's go! Bien safeamos con una poti, ¿vale? ¿Sabes? Por miedo ¿Qué mío? ¿Qué es mío? ¡Salía! No llega, bro ¡Ja, de la columna nunca, tío Vale, eso no sé por qué Pero me lo pongo. Bueno, se partió la columna ¡Qué crack, bro! Vale, de puta madre ¡Uf! Eso ha sido muy arriesgado Eso ha sido muy risky ¿eh? Me voy a poner la poti Para zafear, tío Buah Mierda, también es mal. Ja, también mal, pero bien ahí. Let's go. Vamos, coño. A ver si parte de las putas columnas, tío, que quedan, ¿sabes? Me pega con cotoñazo por el, el bodyblock que me hace la columna que flipa. lo tuyo, man. Ahí estamos, ¿y eso? lo tuyo. ¿Y eso? ¿Qué más hace? Yo soy Power Ranger. Ahora. Ah, no, no, no, me ha cabrón. Con el ataque de la muerte. Vale, parezco aquí el Ninja Gaiden, compadre Me queda un 10. Vale, parrincito, parrincito Porrazo con, con la maza de la muerte Dilo tuyo, bro No quiere decir lo suyo, tío Va, do, doble parrin ahí, eh, cuidado Putada Putada, diablos Vaya tila el parring ese, guapísimo Eh, dilo tuyo, leto Se puede, se ¿Sí viene ¿Ahora liberar qué, tío? No puedo liberar nada. Y yo, eso es una puta mierda, que te lo voy a hacer como yo quiero, a mi manera. A la bestia. LOL. Se rompió el juego. Se ha partido el juego, bro. Se ha partido el juego. Ah, no. Tío, me bailó muchísimo, bro. Digo, hermano, no entiendo qué había que hacer. Toma el dragón. Pilla. ¡Pau! ¿Con quién te crees que te vas de te mamagüevas? Menos mal, gente, llegó Tío, no lo comprendía la combinación O sea, tampoco lo estaba leyendo, claro, cuando me salía la fase ¿Lol? Es otro man, ¿qué? Es el puto taoísta ese Demoníaco, ¿qué? Se carga a nuestro pana El Len, sí Tío, ¿por qué la. ¿Sabes? Las voces. Eh. Si son para el aquí, por hermano, arregla los churras, que no se escucha las voces. ¿Qué? Eh, bro. ¡No! Se llevó todo el poder, Del man. Mierda. Lo corrompió, eh. Maldita sea. Se va en su dragón, ¿sabes? Toma. Para que pille. Amazing. Worthy. ¿Nani? Fin del juego, ¿no? ¿Sabes? Imagínate Mama, lo que tarda, tío, en cargarlo. Este mundo está sumido en el caos, necesita a eh, alguien como tú para traer la paz. Hoy no es el día de tu muerte resucitamos por el poder de Echenron, ¿eh? Amazing Eh, tenemos aún así el otro... Eh, el otro cacho del amuleto Olson awesome. Qué guapo, cabrón Donde hemos aparecido, ¿sabes? En el infrabundo solo digo... Perdón, es eh, Hulon Siempre con el pelazo, entre Todos los personajes, ¿eh? Mira que yo no lo llevo, pero... Worth it, ¿eh? De cuervos ovos, gente Pulo, Fallen Destiny, comienza la saga, gente, con una hora y pico de interludio de matarte al primer boss, concha tu madre.